I'm right here for you. Soy un mar entre paredes y baño tres. Continentes, soy un mar, cementerio humano, muy conocido, mediterráneo. Estoy cansado de ver cómo en mí mueren las gentes y admiro a los salvadores. Salvan vidas de esas gentes. Gentes que buscan futuro. Gentes que vienen engañadas. Gentes que son nuestros hermanos. Como nosotros, seres humanos. Soy un mar entre paredes, y baño tres continentes. Soy un mar, cementerio humano, muy conocido, Mediterráneo. A veces tardan muchos años, para llegar a la barrera. Este mar les corta el paso Deben vencer la barrera Las mafias hacen dinero Les embarcan en cáscaras de nueces Muchos se quedan en el camino Otros llegan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 como en mí mueren las gentes, y a mí, a los salvadores que salvan vidas de esas gentes, gentes que buscan futuro, gentes que vienen engañadas, gentes que son nuestros hermanos. Nosotros, seres humanos, a veces tardan muchos años para llegar a esta barrera. Este mar les corta el paso, deben de ser la barrera. Las mafias hacen dinero, les embarcan en cáscaras de nueces.